Buenas tardes, este es Jorge Carrasco en Estudios Bíblicos en Busca de la Verdad, hoy con el tema La Reflexión del Evangelio de hoy, sábado 12 de enero de 2019. El Evangelio de hoy nos habla de las lecturas, ¿sí? la primera lectura de del apóstol Juan, la primera de Juan 5.14 al 21 la confianza de pedir. Es bien importante que nosotros para poder entender el evangelio de hoy, profundicemos y reflexionemos qué es lo que nos está pidiendo Dios en este momento. Sí, en la primera de Juan 514 nos está pidiendo, dice así, esta es la confianza que tenemos en él, que en todo lo que le pidamos de acuerdo a su voluntad, él nos escucha. Sí, que todo lo que le pidamos de acuerdo a su voluntad, él nos escucha. Pero ahora mi pregunta es, ¿cuál es su voluntad? En la primera de Mateo, sí en la primera de Mateo, es Mateo 7,7. 7, no es primera, es Mateo 7, 7, pidan y se les dará, busquen y hallarán, toquen a la puerta y se les abrirá, en Juan 14, 13, y lo que pidan en mi nombre, yo lo concederé, o sea, está mostrando ahí Jesucristo, que está intercediendo ante el Padre, y que todo lo que pidamos en nombre de él, él lo concederá, pero recordemos que en Juan, la primera Juan 5:14 14, dice, esta es la confianza que tenemos en él, que en todo lo que le pidamos de acuerdo a su voluntad, él nos escuche, por eso estamos buscando cuál es la voluntad de Dios para que él nos pueda escuchar, ¿sí? Si nosotros nos ponemos ahorita a ver, este, en la primera de Juan 3.22, 3, cualquier cosa que pidamos la recibiremos de él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que le agradan. Entonces ya nos está dando dos pautas, que la voluntad de Dios es guardar sus mandamientos y hacer las cosas que a él le agradan. En la primera de Juan 5.15, si estamos convencidos de que él nos escucha acerca de lo que le pidamos, confiamos en que ya hemos recibido de él lo que le hemos pedido. Por consiguiente, si nosotros los cristianos vivimos una vida acorde a lo que Dios nos pide, a los mandamientos y acorde a ser honestos, íntegros y todo esto, Dios nos va a escuchar nuestras oraciones. En la primera de Juan 5.16, algunos, si alguno mira a su hermano cometer pecado que no sea digno de muerte, interceda por él. Y aquí nos está diciendo Dios que interceda por su hermano. Lo mismo que Jesucristo está intercediendo ante el Padre para que nos escuche. Aquí es un tema en el cual nos está mostrando el valor de la intercesión. Porque Dios no escucha al que peca. Por eso está diciendo, si alguno comete pecado si ¿Sí? interceda interceda que no sea de muerte interceda por él y le será concedida vida a los que no pecan para la muerte porque hay pecado para muerte pero el cual yo no digo que se interceda ahí mismo está mostrando Jesucristo y Dios no intercedas por los que tienen un pecado de muerte si ¿Sí? intercede por aquellos que han pecado Siempre y cuando ellos se arrepientan. Por eso es como dice, que lleven a cabo sus mandamientos y las cosas que le agradan. En Números 15:30, pero la persona que transgreda intencionalmente, sea de entre ustedes o de, o de un prosélito, blasfema en presencia de Yahvé, tal persona será excluida de entre su pueblo. O sea, la persona que pegue peque, y que lo haga a propósito, conociendo que está mal lo que está haciendo, ¿sí? que está erróneo, él mismo lo está haciendo conscientemente de que está mal. Y dice, sea de ustedes, o sea, del pueblo de Dios o de los prosélitos, o sea, los que creen en Dios. ¿Sí? está blasfemando, o sea, está mintiendo en presencia de Yahvé. Tal persona será excluida de entre el pueblo. O sea, no quiere que haya gente en medio del pueblo que mienta. En Mateo 12:31, por eso les digo que cualquier pecado y blasfemia será perdonado a los hombres pero la blasfemia contra el espíritu no le será perdonada a los hombres y es aquí donde mañana el evangelio de mañana y el evangelio de hoy nos están llevando al bautismo del señor a donde nos está diciendo que juan predica en el desierto ¿sí? y bautizando en el río Jordán con agua para el perdón de los pecados y él dice pero el que viene atrás de mí yo no soy digno de desatar de las correas él bautizará en espíritu y fuego sí en Mateo 12:32, a todo el que pronuncie alguna palabra contra el hijo del hombre le será perdonado o sea ante Dios ante Jesús pero todo aquel que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en esta edad, ni en esta edad, ni en la edad venidera. Muchas veces nosotros los cristianos andamos criticándonos unos a otros que cómo sucedió lo de María, que si el Espíritu es verdadero o no es verdadero, que cómo engendró a Jesucristo que si es, hija, es hijo de Dios, ¿cómo fue engendrado el en marido? Entonces están hablando de la blasfemia ante el Espíritu Santo, y no ante el Espíritu Santo, sino ante Yahvé, nuestro Dios. Si las cosas están escritas y están mostradas que el deseo de Dios, lo que él desee lo puede hacer, porque así creó al hombre y así creó todas las cosas que existen. Entonces dice aquí, en Hebreos 6.4, pero es imposible que los que una vez descendieron al bautismo, descendieron al bautismo y experimentaron el don celestial, es un don celestial el Espíritu Santo, por eso María no blasfemo, por eso María no dudó, por eso María dijo hágase mí según tu palabra, ¿Quién soy yo, ella está diciendo quién soy yo si yo soy una humana, para que Dios ponga los ojos en mí. ¿Quién soy yo? No soy nadie. Pero aún así ella dijo, yo no sé que se haga en mí, según su palabra. Por eso dice, pero es imposible que los que una vez descendieron al bautismo y experimentando el don celestial y recibieron el Espíritu Santo, y probaron, Hebreos 65 y probaron la buena palabra de Dios y el poder del mundo venidero. Hebreos 66 regresan al pecado. ¿Sí? María en ningún momento pecó. María Virgen. ¿Sí? Está recibiendo el Espíritu. Y lo está recibiendo de una forma especial. Y nos está mostrando cómo lo debemos de ser humildes ante Dios. Que se haga la voluntad de Dios, lo que Él decida. Y a nosotros nos muestra, a nosotros los cristianos, que descendamos al bautismo para el perdón de los pecados, que seremos bautizados, no solo con agua, sino con el Espíritu y fuego. Que seamos humildes, que seamos tranquilos, que seamos sinceros. Y si Dios lo quiere, ¿por qué nosotros no? Hebreos 6.5, y probaron la buena palabra de Dios y el poder del mundo venidero. Hebreos 6:6, 6. es imposible que regresen al pecado y sean otra vez renovados para arrepentimiento. Una vez que recibieron el bautismo son limpios, son renovados. Es imposible o ilógico que el hombre regrese otra vez de donde venía. Dice, y sean otra vez renovados para arrepentimiento por cuanto nuevamente crucificarían y expondrían a la al Hijo de Dios. O sea que no le darían crédito a lo que hizo Jesucristo para el perdón de los pecados. Jesucristo está ofreciéndose para el perdón de los pecados, pero aún así Dios está dando misericordia al hombre, tratando de dar y compartir el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo pues se le da a gente adulta porque ha vivido y por eso es el perdón de los pecados. Pero a los niños se les da cuando son pequeños, porque así como dije en el Evangelio que va a ser mañana, que una vez que Juan el Bautista en el vientre de Isabel recibió el Espíritu Santo con la presencia de María en la visitación, Sí, siendo un bebé, un feto de seis meses, recibió el Espíritu Santo. Y demuestro que Juan creció en fortaleza y espíritu. Y llegó a ser un buen profeta. Porque recibió el Espíritu Santo desde niño. Entonces dice, porque si alguno peca, Hebreos 10, 26, deliberadamente, Después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no hay sacrificio que pueda ofrecer por los pecados. Porque una vez que eres, ba eres lavado con agua y con espíritu y fuego, ha sido limpio tus pecados, han sido perdonados. Porque llegas a formar parte de Jesucristo que derramó la sangre por el perdón de los pecados, por eso Jesucristo dice intercedo por los que creen en mí, no por todos, no por el mundo, intercedo por los que creen en mí. Entonces Jesucristo sabe que él derrama la sangre por los que creen en él. ¿Y quiénes son esos que son perdonados? Los que reciben el bautismo de arrepentimiento y perdón de los pecados y que son sellados con el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, por eso se les sella a los niños desde pequeños, más grandes ya viene a ser su confirmación, así que ellos confirman su fe, porque los padres los guían al cristianismo, sí y por eso dice, la primera de Juan 5, 17, porque toda injusticia, es pecado, pero hay pecado que no es para muerte, por consiguiente le está diciendo, si quieres pedir, puedes pedir y todo se te concederá siempre y cuando hagas la voluntad del ¿Y cuál es la voluntad? Que no seas injusto, que vivas en paz, que vivas en armonía, que tengas, ajá, ideas a los demás, en terceras por los demás, que lleves sus mandamientos, sus ordenanzas, y vivas una vida cristiana. Por eso dice en la primera de Juan, ¿sí? 5.17, porque toda injusticia es pecado, pero hay pecado que no es para muerte. Y la primera de Juan 3.4, el que peca comete injusticia porque todo pecado es injusto, es injusticia. ¿Por qué se llama pecado? Porque está prohibido dañar a un segundo a un tercero, por eso se convierte en pecado, cuando al contrario debe de ser la intercesión por ellos. ¿Para qué? Para que Dios y a través de nosotros conozcan a Jesucristo y a su Padre. ¿Sí? Por eso dice en 1 Juan 5.18 Sabemos que todo aquel que es nacido de Dios No peca Porque el que es nacido de Dios Se guarda a sí mismo Y el maligno no lo toca Por eso nosotros los cristianos Es un llamado a todos No importando qué ramificación tengamos tenemos que ser humildes como María, que dijo, hágase en mí. ¿Quién soy yo primero? Y segunda es, hágase en mí según tu palabra, tener confianza en Dios. Tercera, llevar sus mandamientos y sus ordenanzas. Y cuarta, ¿sí? sabemos que todo el que es nacido de Dios no peca. ¿Y quién es el que es nacido de Dios? Aquel que no conocía a Dios y que por medio de nosotros, otras personas, intercedemos por ellos, ante el Padre y ante su Hijo, para que puedan conocerlo, perdonarlo y tener el bautismo, como lo hacía Juan, para el perdón de los pecados, a través del agua. Pero, para formar parte de Jesucristo, del Espíritu y Fuego, tienen que creer en la palabra de Jesucristo. ¿Y qué es la palabra de Jesucristo? Este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Todo el que coma de este cuerpo y de esta sangre, tendrá parte en mí. qué no estamos hablando, sino de otra cosa que es Espíritu de Dios. Que es derramado, ¿Sí? Con la intercesión de Jesucristo, del nuevo pacto, el nuevo pacto con el bautismo y el conocer a Dios y conocer sus mandamientos y sus ordenanzas nos hace partes a ser nacidos en Dios, lo que dice Juan 5.18, sabemos que todo aquel que es nacido de Dios no peca. Porque el que es nacido de Dios se guarda a sí mismo, o sea, se mantiene. Aunque vea cosas que no le agradan, se mantiene. Y el maligno no lo toca. Dice, por eso mismo, en Juan 14:30, dice, de ahora en adelante no hablaré mucho con ustedes, porque el gobernante de este mundo viene, pero él no tiene nada en mí. Ya está mostrando Jesucristo que no todos lo han recibido, que no todos son parte de él, sino que está diciendo que el maligno está en el mundo. Dice la primera de Juan 2.13, les escribo a ustedes padres porque han conocido a aquel que es desde el principio, les escribo a ustedes jóvenes porque han vencido al maligno, les escribo a ustedes muchachos porque han conocido al padre. En la primera de Juan 3.9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios está en él. ¿Y qué es pecado? Por eso dice Juan, to, y dice, dice en las escrituras que les acabo de decir: todo pecado y transgresión le será perdonado por Dios a través del bautismo. ¿Sí? Todo pecado. Y dice: todo aquel que practica él así, dice: todo pecado es aquel que transgreve o que critica o que hace. Y dice, por eso, todo el que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios está en él y no puede pecar porque es nacido en Dios. Entonces, no importa que nos hagamos cristianos, no todos tenemos la simiente de Dios. ¿Sí? Para tener la simiente de Dios, ajá, es, como dice, es una persona que se contiene en sí misma y que evita pecar de nuevo. ¿Sí? Porque él sabe, en 1 Samuel 5 sabemos que somos de Dios y que todo el mundo está bajo el maligno. O sea, sabemos que al estar y teniendo la simiente de Dios, todo el mundo seremos punto de crítica. De señalamiento, de burla, de estar como bullying ante nosotros, ¿sí? ¿Y por qué? Porque no todos desean tener la simiente de Dios, porque en cuanto les vienen las pruebas, el maligno los pone a prueba. Y les dice: mira, si eres como él, Vas a ser criticado, vas a ser señalado, vas a ser aborrecido y vas a ser molestoso a todos. Pero hay otra opción, llega el maligno y dice en Lucas 4.6 Y el adversario le dijo todo este dominio y la gloria te daré porque me ha sido entregado a mí y le doy a quien Dios, a quien a mí me plazca. Esta es la tentación que tuvo Jesucristo en el desierto ante el maligno. Ven póstrate aquí y adórame. Y yo te daré todo esto que me posee, que yo posee. Todos estos reinos te los daré si tú me adoras. ¿Y qué es lo que estamos haciendo algunos evangelios? Por eso al final de este capítulo dicen... Y no a la de idolatría. ¿Pero qué es la idolatría? La idolatría al dinero. ¿Por qué? Porque no van y predican. Para el perdón de los pecados. Para que conozcan a Dios. Sino que idolatrizan al dinero. Y predican conforme al beneficio. Por eso dice Dios. Todo pecado es injusticia. ¿Por qué? Porque es un bien propio. Porque la gente trata de buscar un beneficio. Cuando en realidad aquí está diciendo que el adversario le está diciendo, póstrate ante mí y yo te daré todo, todo. Nada más haz lo que yo te pido. Entonces, dice... Primera de Juan 5:20, pero sabemos que el Hijo de Dios vino y nos ha dado entendimiento para que conozcamos al verdadero y estemos en él, en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Y por eso le dijo a Pedro que él tenía la llave y que él era roca. Ajá. Y aquí viene en el Apocalipsis 3:7, escribe al mensajero de la iglesia que está en Filadelfia. Esto dice el santo. El verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra, y el que cierra y nadie abre. ¿Sí? Es bien importante que nosotros entendamos el evangelio de hoy, que es muy explícito. Nosotros tenemos dos opciones. Nosotros le podemos pedir paz, amor, tranquilidad, sabiduría adiós pero para que se nos dé todo eso, tenemos que hacer y llevar a cabo sus mandamientos. Y aparte llevar sus ordenanzas y hacer su voluntad. Que seamos justos, que seamos equitativos, que seamos honrosos, que seamos honorables. Pero cómo nosotros vamos a traer a uno para que conozca a Dios, que se encuentra en tinieblas, y lo vamos a, a llevar a que lo bauticen, a que reciban a Jesucristo, si la primera injusticia que nosotros estamos haciendo, estamos dando la palabra de Dios, queriendo beneficiarnos económicamente, no se puede, el evangelio es gratuito, el perdón es gratuito, las bendiciones son gratuitas y las oraciones también. Y más aún, la intercesión. Todo aquello que lleve un monto es una injusticia. Por eso les pido a todos los cristianos de cualquier índole, que vayamos y prediquemos como nos es, ¿sí? Y que seguro pediremos lo que le pidamos a Dios, ¿sí? Así como empezamos en el capítulo 5, 1 Juan 5, 14, ¿sí? Esta es la confianza que tenemos en Él, en que todo lo que le pidamos de acuerdo a su voluntad, Él nos escucha Mateo 7, 7, pidan y se les dará, busquen y se hallarán, toquen a la puerta y se les abrirá lo que pidan en mi nombre, yo los concederé en la Juan 14, 13. Primera de Juan 3, 12, cualquier cosa que pidamos la recibiremos de él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que él agrada. Entonces, ¿qué es lo que le agrada a Dios? Aparte de hacer los mandamientos. Que intercedamos. ¿Qué es justicia por los que tienen y los que no tienen? El que tiene, también tiene el derecho de ir y buscar a Dios, sin paga alguna. Los que no tienen, con mayor razón. ¿Qué es justo? Predicar, no vender las bendiciones. Que Dios los bendiga. Padre, Hijo Espíritu Santo.